el manejo general de la pandemia en el país ha sido positivo y digo esto digamos con respecto por un lado a la región a Latinoamérica y por otro lado a lo que potencialmente podría haber sido si no se hubiesen llevado a cabo las estrategias que se es implementaron como todo creo que el país eh, rápidamente eh, tomó ventaja de eh, aquellos aspectos en los cuales estaba bien posicionado. Dos ejemplos de esto son la capacidad de expansión de pruebas y eh, la capacidad para expandir las unidades de cuidado intensivo. Creo que le ha tomado más trabajo eh, expandir, y, eh, digamos, aspectos de manejo de la pandemia que en los cuales, digamos, de base estaba más atrasado y un caso de es el rastreo de contactos. Entonces creo que en esos casos ha, se ha necesitado mucha más eh, fuerza por parte tanto del gobierno central como de los gobiernos locales para lograr llegar a un punto satisfactorio. Diría que tres, eh, digamos, grandes aciertos. Uno de ellos es eh, la información pública. Creo que ese es un aspecto importante eh, que tendrá consecuencias probablemente también más adelante, el hecho de que, los casos estén siendo publicados, que puedan bajarse eh, de la base de datos del Instituto Nacional de Salud, que haya eh, eh, de alguna manera una eh, eh, supervisión y veeduría constante por parte de la ciudadanía. Yo creo que eso ha sido muy positivo y habla bien, digamos, de la estrategia de gobierno en cuanto al aspecto de proveerse información. Eh, asimismo, creo que fue afortunado. Eh, tanto la ratificación de, de la directora del Instituto Nacional de Salud, como el nombramiento del ministro de Salud en un momento, eh, digamos, como este. Eh, probablemente no estuvieron relacionados, pero creo que son dos funcionarios con todo su equipo, eh, que realmente han, a, primero tienen, traen mucha, una gran experiencia al sector, pero también por otro lado han hecho un muy buen trabajo en tratar de guiar eh, las decisiones de forma eh, técnica. Creo que eso es, es también eh, muy positivo. Creo que hay aspectos para mejorar, por supuesto, porque eh, pues siempre es fácil hablar, eh, digamos, con el retrovisor, no siendo parte del proceso de decisión y eh, además porque, digamos, este es, una, este es un aspecto en salud que nunca habíamos enfrentado, eh, digamos, en esta magnitud. Uno de ellos creo es, es eh, eh, la articulación entre el gobierno local y algunos gobiernos, eh, entre los gobiernos lo locales y el, y el gobierno nacional. Creo que eso eh, eh, a veces eh, generó fricción y creo que afectó la legitimidad de la toma de decisiones por ambos eh, niveles, tanto el nacional como el local. Eh, y cómo la ciudadanía percibía esta, esta toma de decisiones. Creo que en vez de ver eh, a veces niveles de gobierno articulados trabajando por un mismo fin, estaban viendo niveles de gobierno en competencia eh, y en un contexto de pandemia donde es tan importante eh, la confianza del público, donde es tan importante, eh, eh, digamos, un liderazgo propositivo, pues realmente se veían esos choques. Eh, y creo que no fueron, no fueron eh, del todo positivos. A veces la estrategia de comunicación es eh, más dispersa de lo que uno quisiera. Eh, muchas veces, eh, digamos, ha habido divergencias en la comunicación y creo que quizás tener una comunicación más centralizada y más, eh, digamos, eh, dirigida, eh, eh, especialmente en cuanto a lo que se, re, en cuanto a, a se refiere a eh, medidas de protección personal pues, pues sería sería positivo creo que es difícil eh, determinar eh, o predecir cómo va a ser el próximo año este ha sido un año realmente difícil sorpresivo eh, creo que hay motivos para tener optimismo con eh, la aprobación de emergencia de las vacunas eh, eh, y, y por supuesto, eh, también creo que es muy positivo que el gobierno eh, se haya eh, enfocado en tener estos eh, eh, acuerdos iniciales con eh, COAX y con dos eh, eh, farmacéuticas para poder traer las vacunas al país. Eh, creo que la forma como ellos presentaron el proceso de priorización eh, es impecable está enfocado en reducir eh, la letalidad del virus, porque sabemos que eso es lo que las vacunas previenen por ahora. Esperaremos estudios eh, que saldrán a lo largo del 2021 acerca de la capacidad de estas vacunas también para prevenir la infección. Eh, pero mientras eh, solo tengamos certeza acerca de eh, la reducción en la letalidad de las vacunas, creo que la forma como se hizo el proceso de priorización es es impecable. Eh, hacia el siguiente año yo creo que eh, probablemente va a haber eh, dos o tres retos grandes. Uno de ellos es que la ciudadanía entienda que deben mantener las medidas tanto de distanciamiento, de uso de máscaras, de lavado de manos, de ventilación, de eh, tratar de evitar espacios cerrados eh, hasta que no tengamos suficiente masa crítica en el país que esté vacunada. Eh, por otro lado, creo que hay un riesgo grande de que eh, se presenten, eh, eh, digamos, movimientos que eh, hagan dudar a la ciudadanía acerca de las vacunas. Las vacunas hasta ahora han demostrado ser eh, eh, seguras y eh, efectivas, eficaces, perdón. Tendremos que ver si son efectivas, es decir, si funcionan realmente como esperamos cuando se utilizan ya en el público eh, y es posible que encontremos eh, eventos adversos raros en, estos, en, esto, en esta nueva fase de, eh, en la que las vacunas están autorizadas, eh, digamos, por medio de eh, mecanismos de emergencia. Eh, pero sí existe la posibilidad de que exista escepticismo acerca de las vacunas y eso potencialmente nos puede poner en riesgo de que suficiente población no sea vacunada. Creo que ese es un riesgo que tenemos que mirar hacia adelante y que tenemos que empezar a mitigar eh, desde ahora. Eh, otro aspecto que probablemente va a ser importante en algún momento es eh, cómo ese proceso de priorización, que como dije, creo que ha sido impecable, eh, se va a empezar a actualizar a medida que tenemos más información, a medida que quizás tenemos más vacunas, a medida que sabemos, por ejemplo, que hay algunas vacunas que funcionan en unas poblaciones específicas. Eh, tendremos que ver cómo empieza eh, eh, el, el país también a reaccionar eh, en, digamos, en una vacunación masiva como la que nos vamos a enfrentar al mismo tiempo que estamos viendo eh, un año preelectoral, ¿no? Eh, me preocupa un poco que las vacunas se conviertan en un instrumento para hacer política eh, eh, a, a miras, eh, mira, eh, apuntando a, eh, hacia las elecciones del 2022 y que eso genere suspicacias hacia, hacia la vacunación, suspicacias hacia las vacunas, eh, suspicacias hacia los, los eh, eh, criterios técnicos con los que se hace la priorización. Eso me preocupa porque en adelante puede significar eh, de nuevo que menos personas se vacunen y por tanto que tenga que tengamos que experimentar por periodos más prolongados de tiempo eh, todo este tipo de medidas para evitar el contagio.